Hola amigos de YouTube, les saludo a su amigo Daniel en su canal Mexcan y tal como lo vieron en el título del video por fin, por fin, fui aprobado para la extensión del permiso de trabajo ¿Cómo se tardaron, sinceramente pero déjenles explico cómo funciona esto del permiso de trabajo, sobre todo la extensión porque se demoraron tanto tiempo resulta que ...para que la empresa pueda volvernos a contratar... ...o extender un año más nuestro permiso de trabajo... ...tiene que volver a solicitar otro LMIA. Entonces, esta empresa donde yo trabajo... ...lo solicitó un mes antes de que venciera nuestro permiso... ...y mandaron la solicitud eh, por papel... ...no lo hicieron este, en línea. Si lo mandan por papel... Tarda más tiempo en que llegue. Porque lo mandan por correo postal. O por paquetería. No sé cómo lo hayan mandado. Pero tarda más tiempo. Y si lo, y si lo hubiesen hecho en línea. Hubiera tardado en llegar. este A donde tenga que llegar. Sinceramente no sé a dónde vaya. Si va a, a la capital de Canadá. A Ontario. No lo sé. A Ottawa. Pero tardaría menos tiempo. Como un mes más o menos. Pero... Lo hicieron en, en papel a, a propósito deliberadamente para que demore más tiempo y para que supuestamente nos den más tiempo a nosotros. Eh, tardó cinco meses en que autorizaran a la empresa otra vez. Cinco meses lo pueden creer. Ya cuando les llega el LMI positivo, ahora sí este. ...meten la aplicación para los permisos de trabajo de cada uno de nosotros. Ahí sí los hicieron cada aplicación en línea. Sin embargo, tardó mucho. El, la autorización fue hecha más o menos en agosto... ...pero la, los abogados de migración se tardaron como un mes en enviarlos. Creo que mi solicitud la metieron en, en 16 de septiembre algo así... Y supuestamente iba a tardar más o menos dos meses, pero no, se tardó, en mi caso se tardó más tiempo. Eh, apenas fui autorizado el 3 de diciembre. Entonces, este, bueno, por fin ya ya tengo mi nuevo permiso de trabajo que va a caducar hasta o va a durar hasta el 3 de diciembre del 2019. Pero bueno, por fin. Ya puedo respirar un poquito más. Este, ya, ya me siento un poco más tranquilo. Ah, por cierto, todos estos meses que fueron siete meses de espera o 8, bueno, fueron siete meses, eh, no podía salir del país. Bueno, de todas maneras no tenía planeado salir, pero no podía salir porque en el momento que sales se cancela el proceso y tienes que iniciar un nuevo proceso de permiso de trabajo. O tienes que esperar a que, por ejemplo, si me hubiera salido en los primeros cinco meses, tenía que esperar. Hasta que, este, no, fíjense que no, no tenía que esperar. Yo podía volver a entrar al país, pero no podía trabajar. Podía entrar como turista, pero no podía trabajar porque todavía no estaba el LM ya y obviamente tenía que meter el permiso de trabajo. La aplicación más bien. Entonces, o esperaba dentro de Canadá o esperaba en México. Pero bueno, en mi caso no fue así, yo no tuve que salir del país por ninguna razón. Sin embargo, un compañero sí tuvo que salir porque su papá este, tuvo un accidente y tuvo que regresar a México para verlo y desafortunadamente el papá de nuestro compañero falleció. Entonces, él no pudo regresar a Canadá hasta que le autorizaron su permiso de trabajo y también se demoraron como siete meses. Entonces, ya que... ...le autorizaron su permiso, él ya pudo entrar a, a Canadá. Bueno, él pudo haber entrado antes como turista... ...pero realmente lo que le interesaba era entrar a trabajar... ...porque necesitaba mandarle dinero a, sus, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Entonces, este por eso tuvo que esperar hasta que fuese autorizado... ...para volver a entrar a Canadá y le dieran su permiso de trabajo en el aeropuerto. Ahora, yo he sido autorizado, mas no tengo físicamente el permiso todavía... Este, lo van a mandar por correo eh, desde Ottawa, desde la capital de Canadá, pero bueno, es cuestión nada más de esperar, este, creo que son 10 días hábiles y llegará el permiso físico. Cuando llegue se los enseño para que vean cómo es. Bueno, pues eso era todo lo que les quería comunicar y pues que estén bien. Saludos, adiós.